Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en este vídeo voy a explicaros cómo controlar varios motores a la vez utilizando la librería Dynamixel to Arduino. Fijaos, lo que tengo ahora mismo son dos motores XL330M288, de forma que este de aquí sería el, el motor con el ID2 y este de aquí sería el motor con el ID1. Los tengo conectados en serie, de forma que el 2 está conectado al 1 y el 1 está conectado a la placa OpenRB150. Bueno, pues He preparado un código en el que bueno, el objetivo es controlar un par de servos, eh, defino tres posiciones, una que es la de inicio con la posición 2048 para los dos servos, otra que es la posición 1 que le defino a uno de los servos 1023 y al otro 3071 y la posición 2, cambio o permuto estas dos posiciones, vale, estos dos valores. El, el programa lo que hace es en principio eh, desactiva el par de cada uno de los motores, eh, lo pone en modo posición, genera un perfil de trayectoria con, basado en tiempo de forma que la trayectoria o el tiempo que tardará en alcanzar el objetivo será unos dos segundos para eh, la posición indicada con unos 500 milisegundos de aceleración y esto lo hago para cada uno de los servos que tengo. Después ya entro en el bucle loop de Arduino, aquí lo que pretendo hacer simplemente es que, bueno, pues que vayan cambiando entre la posición que he definido como QGOL1 y QGOL2, vayan alternativamente cambiando y bueno, pues lo que hago es que eh, por un lado esto lo voy a hacer cada 5 segundos. Por tanto, lo que hago es que voy monitorizando el tiempo y cuando ya han transcurrido 5 segundos, entonces voy a hacer una serie de eh, una serie de voy a ejecutar una serie de instrucciones. Eh, una vez ha entrado dentro de este if, al final del todo actualizaré la variable lastUpdate, que eh, me permitirá que otra vez el loop de Arduino vuelva a evaluar el current time y esta condición no se cumpla hasta que hayan pasado otra de los 5 eh, segundos. Dentro de este if lo que hago es voy alternando una serie de casos en los que el caso 0 voy a mover el, la, los motores según decido en q al 1 y en el caso 1 los voy a mover según q al 2. Eh, por defecto, si no fuera ni el 0 ni el 1, eh, los movería qgoal al 0, pero esto de aquí no va a ocurrir, ¿vale? Porque lo que voy haciendo es voy modificando la variable alternate case de forma que siempre está con, eh, contenida entre eh, el resto de, de la división por 2, por tanto será o 0 o 1. ¿vale? Eh, bien, una vez tengo eso, también además eh, voy a mostrar por el puerto serie una serie de valores como son la posición de la, del motor, la posición de la trayectoria y la posición objetivo. Bien, vamos a subir este código para que veáis cómo funciona. Tenemos el plotter de Arduino y ahora va a empezar a mostrar una serie de valores que corresponden a lo que he comentado: las posiciones de los motores, las posiciones de las trayectorias y las posiciones destinos. Aquí tendríamos la posición de, en, en azul, la posición de la, del motor 1 y aquí en amarillo la posición del motor 2. ¿vale? Como veis viendo, van alternando y lo van haciendo de forma síncrona. Sin embargo, este código aquí lo he preparado para que veáis qué es lo que ocurriría si yo tuviera una especie de retardo eh, artificial en el que vamos a poner, pues por ejemplo, eh, de forma exagerada unos 300 milisegundos, ¿vale? En el que eh, yo cada vez que mande el goal position a cada uno de los servos genero un retardo con esa cantidad, ¿vale? Si yo ahora subo este código, ¿vale? Esto podría ser debido a que estoy, mientras tanto, mientras muevo un servo, puedo estar haciendo ciertos cálculos y se me puede retrasar, el, la, en este caso, el, la, la, el siguiente comando de referencia de posición. ¿vale? Entonces fijaos lo que sucede, ahora, una vez pasados 5 segundos, lo que sucede es que el servo 1 eh, realmente empieza por aquí, solo que voy monitorizando la posición, la empiezo a, a ver algo un tiempo después, pero como veis están desincronizados, es decir, el servo 2 sí que empieza cuando yo le pido, porque es el último de los servos, pero el primero va claramente retrasado vale, con respecto al 1. Perdón, no, eh, eh, si sí, no, el 2 va retrasado con respecto al 1. ¿vale? Bien, eh, tengo preparado también otro código, que sería este de aquí, que es eh, en el fondo es similar, la diferencia es que voy a utilizar una estructura que es param for sync write bajo t ¿vale? esta estructura me va a permitir registrar o almacenar toda la información que necesito previa a mandar el comando de, de movimiento de posición, ¿vale? de forma que fijaos, esta parte de aquí es, es idéntica, en principio esto no, no cambia nada, ¿vale? lo que hago aquí es eh, voy a mandarlo o estoy preparando eh, la, la variable syncRateParam para decirle que es un comando de posición si eh, en realidad se trata de la dirección 116 de la tabla de registros del servo. Eh, esto de aquí corresponde al tamaño que tiene eh, la, la, el Goal de, posi de posición que es eh, 4 bytes, ¿vale? todo esto lo podemos ver en el manual de referencia del servo lógicamente y lo que voy a hacer aquí es decidir o definir perdón, eh, los IDs que quiero controlar y así como el número de IDs que quiero eh, mandar de forma síncrona. Esto va a ser 2. Y esto van a ser cada uno de los IDs de los servos que están aquí definidos, el 1 y el 2. ¿Vale? Todo esto es preparatorio. ¿vale? Ahora luego en el bucle eh, loop de Arduino hago prácticamente igual que antes, con la misma lógica, a, a diferencia que ahora lo que hago es m, guardo en, uh, en la variable o dentro de, de, dentro de la variable xl el, el elemento correspondiente el dato voy guardando cada una de las posiciones que quiero ir para cada uno de los motores y una vez tengo esto fijaos que hasta incluso con un cierto retardo no hay problema una vez tengo esto aquí es en este momento el momento en el que digo ahora os podéis mover y se moverían los dos, los dos motores o los X motores que tenga a la vez fijaos que vamos a hacer esto también con un retardo eh, elevado igual que antes ¿vale? y vamos a subir el, el código y vamos a ver las diferencias con respecto a cómo se ejecuta o cómo se, eh, se mueven los motores de forma síncrona. Vale, lo tenemos y ahora enseguida sí se van a mover. Bien, ahí están y ahora los dos se van a mover a la vez, ya lo veréis. Ahí estamos. Fijaos que ahora sí que los dos motores se mueven exactamente al mismo tiempo. Vale. Como digo, esto podría ser de interés en caso de en que eh, el tiempo en el que tardéis en, en calcular la posición de uno y otro y demás pueda ser significativamente eh, importante. De lo contrario, pues probablemente no merezca la pena hacerlo síncrono. Eso ya es una decisión vuestra. Muchas gracias.